Todos somos psicómatas de esta bici. Lo mejor de la bicicleta es que te lleva a cualquier parte pedaleando. La hoy estuvo buenísima, buen parche, buena energía y nada, preparándonos mental y físicamente ya para el mañana. Estamos en la ruta. Llegar dentro de los primeros 100, ese es el reto. Nos llevamos muy felices un tercer lugar.